El tema de la felicidad me encanta porque está asociado al tema de las emociones y tratar además en un contexto académico como el que me ofrece esta universidad un tema que ha sido tratado desde la pseudociencia en muchas ocasiones es muy interesante. Por eso felicidad con ciencia y felicidad con ciencia. Desde el máster en divulgación no pretendemos formar eh, divulgadores al uso, que únicamente pues, sepan... Eh, buscar información, crear contenidos o transmitir los conocimientos a la sociedad, sino que lo que pretendemos es potenciar sus habilidades para que en un futuro se hagan un hueco en el mundo de la divulgación, eh, que es un mundo que va a dar mucho que hablar en los futuros o en los próximos años. Este elemento ha permitido a Miguel diseñar una propuesta que espero que os guste, que empleará la magia para enseñar los aspectos bioquímicos de la felicidad. Creo que es un hecho muy significativo que la universidad apoye a un alumno, sea el que sea, cuando tiene una idea. Porque es verdad que a veces en las universidades nos transmiten valores como el emprendimiento, como el apoyo, y al final el movimiento se demuestra andando. Y yo desde el primer momento que lo hablé con, con mi tutor y con mi director, siempre a todo fue sí, sí, sí, sí. Y hoy que hemos hecho un, un montaje, pues la verdad que ha sido todo facilidades y estoy encantado de, de, de, de poder hacer un... De poder hacer un un espectáculo, una conferencia, en un contexto académico. Eso me parece eh, casi como un sueño. Ha sido un, un viaje eh, maravilloso, y lo digo con el corazón en la mano. De todos los docentes que yo he tenido en este máster, creo que hemos sido co co como una pequeña familia, cosa que se agradece mucho y aún más cuando la metodología de la universidad es online, que de alguna manera se pierde, se pierde ese, ese contacto. ¿no? Y ha sido un apoyo constante, de hecho para realizar este TFM con, con mi tutor hemos trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo y la verdad que han sido todo eh, facilidades.